Hola, mi nombre es Ángel Polo y colaboro en el Máster Migraciones y Ciudadanía como dinamizador. Colaboro directamente con Pau y de manera más indirecta con el resto del equipo. Mi cometido principal es atenderos, así que generalmente cuando planteéis una cuestión que no sea estrictamente académica, seré yo quien esté detrás de la respuesta. Alguien dijo que el medio es el mensaje. Nosotros no llegaremos tan lejos, más aristotélicos nos quedamos en el famoso justo medio. Pensamos que tan importante es el contenido de lo que se recibe en el máster, aquello que queremos ofreceros y que os motiva a llegar hasta aquí, aquello que en definitiva andáis buscando, como la forma, el modo de hacer llegar esos contenidos. Podemos disponer de unos contenidos de gran calidad, de materiales muy elaborados o refinados, pero no disponer de los medios adecuados para que lleguen a sus destinatarios. Podemos también disponer de medios estupendos, ágiles y modernos, pero cuya utilización resulte hueca o aporte poco. Nosotros estamos seguros de nuestro contenido, pero este año queremos ofrecer un formato completamente nuevo. Hemos empezado desde cero y a partir de herramientas libres hemos creado un entorno que nos permite explotar todas las posibilidades que nos ofrece la red en la actualidad. Asimismo, hemos incorporado la filosofía del Real Open OpenCourse en el intento de crear y articular una comunidad que ofrezca una experiencia de aprendizaje singular y de calidad. Si has llegado hasta aquí es porque esto te interesa. Si sigues con nosotros estamos seguros de que satisfaremos tus expectativas. Os dejo a continuación con los testimonios de personas que participaron en ediciones anteriores del máster. Ellas se han prestado a compartir su experiencia. Nos gustaría contar con vosotros para que nos hagáis llegar la vuestra en el futuro. Os envío un saludo.